Amado, eh, yo quisiera que me permitan dos minutos para plantear plantear una denuncia que eh, copó los medios nacionales en el día de ayer y es que resulta que ahora el grupo eh, de seguidores leales a Lionel están diciendo que aquí hay unos hackers rusos oye esa vaina, hackers rusos que van a alterar el resultado de las primarias internas del PLD el día 6 de octubre. La verdad es que la situación interna del PLD eh, ha llegado a términos muy profundos, vemos que existe eh, o que se esfuma la posibilidad de unidad entre el grupo de Leonel Fernández y el de Danilo Medina. Lamentablemente, eh, esta esta división se profundiza cada día más pero creo que es un acto de irresponsabilidad venir a, a patalear antes del proceso y a decir de, bueno, acá, y a decir que aquí de hay hacker que, que van a alterar el, el, el pero dime el una resultado. cosa espérate, espérate, espérate. O sea, pero cuál es la pero base de la que ellos sustentan escúchame. esa acusación es que, a días ah, de tú, unas elecciones primarias